Check the mic and make sure it sound right, boys. Bienvenido a Estilocracia. Recuerda que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, hoy nuevamente tenemos el tema serio y controvertido del mes. Un tema con el que no monetizamos. Tal como sucedió con nuestro exitoso video sobre el por qué nos gustan los traseros grandes. E incluso, nos censuraron la portada. Pero, el tema que te presentamos hoy, también es de vital importancia. Tenemos que comunicártelo, incluso corriendo riesgos con YouTube. Hoy te vamos a hablar en 7 puntos de lo que hace la pornografía a tu cerebro. 1. El porno. Literalmente, la pornografía Descripción o representación de escenas de actividad sexual Es un tema que no es que en esencia sea malo, ni nocivo Ha estado presente en la antigüedad en obras artísticas, tanto literarias y plásticas Cientos de pinturas y esculturas sexuales explícitas Han sido encontradas en los vestigios de culturas antiguas Lo que nos da una idea de su extensión por la sociedad durante siglos En la actualidad, la pornografía es un tema sobrevalorado a veces tildado y otras simplemente ignorado. Pero lo que es un hecho es que cada día se hace presente en nuestros medios, transformándose. Lo que hay que destacar es que la pornografía se ha descontrolado debido al advenimiento del internet, disparándose a alturas vertiginosas. Hoy, estilócrata, y no es que seamos moralinos, el porno se ha convertido en un problema social, y es peligroso no porque su consumo provoque o pueda provocar la muerte, sino porque se ha investigado que puede hundirte en un vicio del que dependas para gobernar tu cuerpo. A continuación, te vamos a explicar en tres puntos por qué es así. Pon atención. Este video estilócrata no va a monetizar y posiblemente no sea tan diseminado por el algoritmo. Por eso, Necesitamos que le des tu like y lo compartas Sabemos que es importante para ti Necesitamos ser una comunidad educada en todos los aspectos Sin tabúes ni temas prohibidos Te invitamos a revisar más información del tema en nuestra página Estilocracia.com Ahora sí, adelante 1. Disfunciones sexuales, incluyendo la eréctil A largo plazo la pornografía parece crear disfunciones sexuales, especialmente la incapacidad para lograr la erección o el orgasmo con una pareja de la vida real. La calidad conyugal y el compromiso con la pareja romántica también podrían estar en peligro. Y es que, estilócrata, la ciencia ya está empezando a revelar las repercusiones neurológicas del consumo de pornografía. Lo que se está descubriendo es que la vida sexual de sus consumidores cambia radicalmente, esto lo puedes comprender si piensas al porno como un vicio que, cuando se deja de consumir, provoca síntomas de abstinencia. Esto incluye ansiedad, irritabilidad e incluso fatiga por no ver porno. Y esto no es todo. Los más adheridos a este singular contenido pueden experimentar síntomas físicos por no verlo, tal como el resfriado, los dolores de cabeza e insomnio. Por supuesto, se puede llegar hasta la ansiedad y depresión. 2. Es literalmente un vicio adictivo. La comparación del consumo de porno con el consumo de otras sustancias no es una metáfora. Algunos científicos argumentan que la respuesta en el cerebro es igual. Esto sucede porque la evolución moldeó el cableado del cerebro de tal modo que responda a la estimulación sexual con muchísima dopamina. Este neurotransmisor, también sirve para programar información y recuerdos en el cerebro. Lo que significa que cuando el cuerpo requiere comida o sexo, el cuerpo recuerda dónde puede volver a experimentar placer. Las escenas porno, como las sustancias adictivas, son hiperestimulantes de altos niveles de secreción de dopamina. Esto daña el sistema de recompensa de dopamina y dejar que no responda a las fuentes naturales de placer. De ahí que los usuarios del porno empiecen a tener problemas para excitarse en situaciones de compañía no virtual. 3. El efecto Coolidge. El porno se aprovecha de un viejo programa ubicado en el cerebro primitivo, llamado el efecto Coolidge. Todos hemos experimentado este efecto, que se traduce en experimentar un rigor renovado por nuevas o potenciales parejas sexuales, mientras se pierde interés sexual en la pareja actual. Este efecto no es exclusivo de los varones, también le sucede a las mujeres. La pornografía toma ventaja de esto, ya que el cerebro se sentirá motivado por las aparentes nuevas parejas, dispuestas a satisfacer su deseo de dopamina. Por eso es que los habituados al porno instintivamente optan por sus teléfonos o computadoras en vez de sus parejas reales. 4. Habituación de dopamina Además, las explosiones de recompensa y placer provocan que el cerebro se habitúe antinaturalmente a la dopamina. Esto no debe ocurrir necesariamente, pero puede ocurrir si el individuo no es capaz de controlar sus impulsos a ver porno cada vez que lo necesite. Entonces, ver porno, una conducta que podría ser sana o divertida incluso entre parejas, puede convertirse en patológica ya que consume tiempo que el individuo debería dedicar a su pareja, trabajo u otras actividades. En efecto, estilócratas, estamos hablando de que algunas personas habituadas al porno no pueden parar de verlo, ni siquiera para trabajar. 5. Violencia y asco. Los efectos nocivos del porno no terminan con la disfunción eréctil, Estudios muestran que los cambios de la transmisión de dopamina pueden facilitar la depresión y la ansiedad. De acuerdo con esta observación, los consumidores de porno reportan mayores síntomas depresivos, menor calidad de vida y peor salud mental en comparación con aquellos que no ven porno. Además, según este mismo estudio, los consumidores compulsivos de porno siempre están deseando y necesitando más porno, Incluso, aunque no les guste. Si te ha pasado que te excita algo en el porno que no te excita en la vida real, ya estás ahí, entre los compulsivos. La desconexión entre querer y el gusto es una característica distintiva de que la recompensa no está regulada. Dado el exceso de dopamina, tu cerebro te pedirá más y más que repitas la misma acción, aunque no necesariamente a ti te guste lo que veas. De lo que se trata es que tu cerebro quede satisfecho. Dado esto, las personas suelen buscar relaciones fuertes y extremas, lo que puede provocar que se den episodios más violentos o se genere más tolerancia a los mismos. La perpetuación de la violencia sexual es particularmente preocupante, ya que las tasas de incidentes de la vida real pueden aumentar como resultado. 6. Neuronas espejo. Algunos científicos atribuyen la relación de imitación de comportamientos del porno a las neuronas espejo. Estas células cerebrales se llaman así porque se disparan tanto cuando el individuo realiza una acción como cuando observa la misma acción realizada por otra persona. Las regiones del cerebro que están activas cuando alguien está viendo pornografía son las mismas regiones del cerebro que están activas mientras que la persona realmente está teniendo relaciones sexuales. Los psiquiatras especulan que estos sistemas tienen el potencial de propagar comportamientos sexuales violentos, ya que se podrían imitar inconscientemente de lo que se ve en pantallas repetida y compulsivamente. No se está hablando de quien consume porno ocasionalmente y como diversión, sino de los consumidores compulsivos. ¿Te imaginas ir corriendo cada 15 minutos sin poder detenerte a ver escenas de películas de acción donde solo hay muertes? De eso estamos hablando. Aunque para algunos es especulativo, se sabe que el consumo de porno, las neuronas espejo y el aumento de las tasas de violencia sexual tienen mucho en común. 7. Te hace más chico el cerebro. El uso del porno se ha correlacionado con la erosión de la corteza prefrontal, la región del cerebro que alberga funciones ejecutivas con la fuerza de voluntad y el control de impulsos. El daño de la corteza prefrontal en la edad adulta se denomina hipofrontalidad, lo que dispone a un individuo a comportarse compulsivamente y a tomar decisiones poco reflexionadas. Es paradójico que el entretenimiento para adultos te pueda hacer comportarte como un niño, pero lo mismo sucede con otras drogas como el alcohol. Por si fuera poco, algunas investigaciones argumentan que tu materia gris disminuye en proporción a las imágenes explícitas que observas. Sí, tal como lo oyes. Si te has sentido más tonto después de tirarte todo un fin de semana viendo porno, es porque es así. Tu cerebro se ha vuelto más chico. Según este estudio, mientras más porno consumas, las conexiones cerebrales se deterioran, incluyendo la zona encargada de tomar decisiones. Quizá esto explique que algunos individuos vean porno en lugares poco ortodoxos, como en su trabajo, en el transporte público o incluso mientras su pareja duerme. Esto al final podría llevar al individuo a cerrarse y no relacionarse con los demás, lo que a su vez puede provocar que se irrite, deprima o se ponga ansioso. Amigo estilócrata, este no es un video moralino. Las imágenes explícitas son tan viejas como la humanidad, y han formado parte de grandes obras artísticas. La sexualidad es divertida y es muy divertido explorarla. Sin embargo, no se puede negar la transformación que el porno ha tenido en el tiempo. Ni se puede rechazar la evidencia científica que hay sobre los efectos negativos del consumo excesivo de lo que en el siglo XXI es el porno. No se puede trivializar, estilócrata. O dinos qué piensas. ¿Crees que es tan preocupante como parece? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. Dale click a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video y nos ayudarás mucho compartiendo el video. Hasta la próxima.